Disculpa, no la podemos tornar. Sí, hágale. Gracias. ¿Y qué? ¿Lleva mucho tiempo entrenando? Ah, sí, pues hace unos meses. Sí, si quiere entrenamos mañana. ¿De verdad? Hágale, no hay esto. problema, de Que parece. Así es que era con este con quien entrenabas inflado! ¡Con mi amiguito! Te atreviste, pero te voy a pesar ¡Te voy a dar una paliza que no olvidarás en toda tu vida! ¡Cállese! Está loco, parque voy a llamar a este man Bueno, mientras tanto ustedes pueden darle like a la página Jonathan Clay Si les gustó el video, compartirlo y suscribirse poniendo el dedo acá si están en YouTube. No olviden activar las notificaciones. ¿Aló? ¿Qué hubo Farid? ¿Entonces si vamos a entrenar mañana? No, ¿qué tal claro. con ese show que me hizo la vez pasada? Venga, pero yo prometo que voy a cambiar...